hoy voy a hablar sobre algunos criterios que nos pueden ayudar a elegir el mejor instrumento de evaluación psicológica en este punto lo primero que vamos a pensar es qué es lo que queremos medir es decir qué dimensión queremos medir por ejemplo la inteligencia la personalidad en segundo lugar vamos a pensar para qué queremos realizar esta evaluación es decir el objetivo de la evaluación por ejemplo la selección de un candidato para un puesto de trabajo el diagnóstico clínico de un paciente y en tercer lugar vamos a pensar quién o quiénes serán las personas que evaluaremos siguiendo el ejemplo, el ejemplo anterior puede, en, este, en este grupo de personas a evaluar podría ser un conjunto de candidatos para un determinado puesto de trabajo un paciente, un grupo de niños... Bueno, ahora eh, continuamos eh, con la pregunta ¿Cómo podemos elegir el mejor instrumento de evaluación psicológica cuando realmente disponemos de muchas opciones? Bueno, en realidad eh, esta es la situación actual ya que debido a grandes avances en esta disciplina y con la ayuda de los ordenadores, se ha hecho un, eh, un, una mejora muy grande en este campo y disponemos de muchas pruebas adecuadas para evaluar los mismos constructos psicológicos. Eh, los constructos psicológicos son realmente eh, entidades abstractas, es decir, eh, que no son tangibles, que realmente no las podemos observar pero las podemos inferir desde la observación de la conducta del individuo como ejemplos aquí tenemos la personalidad la inteligencia entonces en esta situación en la que tenemos gran variedad de opciones para medir estos constructos ¿cómo podemos elegir el mejor instrumento bueno ahora voy a comentar algunos criterios que nos pueden ayudar a tomar esta decisión. En primer lugar, eh, lo que haremos es conocer las pruebas que existen relacionadas con el constructo que queremos medir. Por ejemplo, si queremos medir la inteligencia, vamos a hacer en este caso una investigación de las pruebas que existen, de las pruebas estandarizadas que existen para medir esta dimensión recordemos que las pruebas estandarizadas son aquellas que tienen una eh, unas instrucciones fijas y claras para su aplicación y para su corrección en segundo lugar eh, lo que haremos es elegir el instrumento o los instrumentos que nos puedan eh, aunque estén favorecidos con gran calidad sea que sean eh, instrumentos de calidad eh, con la calidad me refiero a los conceptos de fiabilidad y de validez la fiabilidad eh, se refiere al grado de precisión con la que un test realiza su medición y por otro lado la validez se refiere al grado con que un, una prueba eh, mide realmente lo que pretende medir, entonces eh, es importante eh, tener estos dos eh, criterios muy en cuenta porque dependiendo de esto nuestras conclusiones serán eh, verdaderas o serán equivocadas en tercer lugar, eh, otro, otro criterio a tener en cuenta para tomar la decisión del mejor instrumento de evaluación psicológica sería tener en cuenta la edad de las personas a las que vamos a aplicar esta prueba. Es decir, si vamos a aplicar a niños, si vamos a aplicar a adultos, porque hay que tener en cuenta que las eh, pruebas no son eh, adecuadas para cualquier edad. Eh, su suelen estar eh, adaptadas para el desarrollo eh, que tenga la persona en ese momento si es un niño su desarrollo cognitivo va a ser diferente eh, al desarrollo de un adulto el vocabulario que debe utilizar la prueba será diferente por eso es un punto clave a tener en cuenta eh, también es importante saber si vamos a aplicarlo a un sujeto o a un grupo de sujetos y aquí vamos a pasar al cuarto punto eh, que sería eh, tomar la decisión si será una prueba individual o una prueba de aplicación grupal en, en referencia a esto eh, hay que hay que eh, tomar en cuenta el objetivo de nuestra evaluación por ejemplo si queremos eh, elegir el mejor candidato para un determinado puesto de trabajo bueno inicialmente es posible que tengamos muchos candidatos entonces tal vez al inicio de la evaluación eh, sería adecuado hacer una eh, aplicar una prueba grupal entre todos los candidatos y una vez eh, hayamos eh, reducido el número hayamos podido eh, realizar el cribado del grupo eh, tenemos un grupo más pequeño y en este caso ya podríamos eh, optar por un, una prueba de aplicación individual es decir ya más eh, individualizada y que nos permita ya terminar de decidir cuál sería el, el mejor candidato para un determinado puesto de trabajo eh, Aquí también tenemos que tener en cuenta el tiempo de aplicación de la prueba es decir, eh, si necesitamos varias sesiones para aplicarlo, en qué orden vamos a aplicar las pruebas, si la prueba eh, consta de diferentes fases. Esto hay que tenerlo en cuenta desde este momento de planificación de la prueba. También eh, el tema relacionado con el formato de la prueba. Eh, hay que tener en cuenta si es una prueba eh, en papel y lápiz, si es una prueba eh, informatizada. Y entonces aquí hay que tener en cuenta eh, si tenemos, si disponemos del material suficiente para aplicar la prueba. Porque es posible que queramos aplicar una prueba informatizada, pero por ejemplo no tenemos eh, la cantidad de ordenadores suficientes para aplicar dicha prueba. Entonces eh, en este caso podríamos optar por la aplicación eh, de papel y lápiz. Bueno, ahora continuamos eh, con este, en est, con este, con estos criterios de, de selección de del mejor instrumento de evaluación psicológica y una vez o lo que me planteo ahora es, vale, ya he decidido el el mejor instrumento teniendo en cuenta todos estos criterios, pero ahora qué tengo que hacer. Ya he decidido cuál herramienta voy a usar ahora qué hago bueno en este punto lo que haremos en primer lugar es familiarizarnos con la prueba que vamos a aplicar es decir tener en cuenta el tipo de material que necesitamos eh, si podemos hacer un simulacro aplicando dicha prueba y así poder enfrentarnos a la prueba y ver eh, posibles eh, situaciones que nos podemos encontrar sería muy útil ya que, eh, bueno, esto, esto lo sabemos, que es que la experiencia eh, no, no se puede comprar. Hay que, hay que vivir las situaciones y, y hay que enfrentarte a las situaciones. Y la experiencia solo no la da eh, hacer las cosas por nosotros mismos. Entonces, a esto se refiere familiarizarse con la prueba. En segundo lugar, vamos a tener en cuenta el lugar de aplicación de la prueba. Es decir... Eh, tratar de crear el ambiente adecuado para aplicar la prueba. Hay que tener en cuenta eh, detalles como la, si tenemos la iluminación adecuada para esta prueba. Eh, tener en cuenta que no haya ruidos molestos que puedan eh, perjudicar el desarrollo de la prueba. Que haya una temperatura adecuada para que los, eh, las personas evaluadas estén cómodas y puedan eh, darle realmente las respuestas y que no estén afectadas por estas variables externas extrañas bueno ahora eh, otro punto que sería el tercero que voy a comentar sería eh, tratar de crear un ambiente agradable para eh, aplicar la prueba es decir un ambiente en el que la persona evaluada se pueda sentir eh, cómoda se pueda sentir segura y hacer todo lo posible para intentar reducir la ansiedad que puede eh, conllevar realizar eh, una prueba porque generalmente cuando nos sentimos evaluados eh, esto nos produce un nivel de ansiedad entonces eh, si podemos trabajar en esto eh, podremos tener unos mejores resultados, unos resultados más fiables en nuestra prueba. En cuarto lugar eh, quería comentar que es importante preparar el material que vamos a utilizar durante la prueba antes de iniciar la prueba porque eh, estas interrupciones eh, durante la prueba por ejemplo estoy aplicando la prueba y en ese momento me acuerdo de que necesito algo que no tengo cercano, que no tengo a la mano entonces eh, esto, esto puede eh, entorpecer la prueba Puede entorpecer la prueba entonces es mejor tener todo preparado si necesitamos el cronómetro si necesitamos hojas de respuestas eh, bueno verificar muy bien esto todo lo que necesitamos en quinto lugar eh, eh, es un, un punto bastante importante que está relacionado con eh, la explicación de la prueba antes de realizarla es decir informar a la persona que va a realizar la prueba sobre los objetivos de la prueba eh, sobre cómo será utilizada la información que obtengamos en este estudio además eh, debemos darle seguridad y tranquilidad en referencia al tema de confi confidencialidad de los datos es decir que esta persona sepa que sus respuestas o su información va a estar de una manera segura que va a poder acceder solo las personas indicadas y bueno este este este es como un punto muy importante es, es es como la parte ética de nuestro trabajo en sexto lugar voy a comentar que eh, es muy muy importante seguir las normas de aplicación indicadas en el manual es decir cada cada prueba de evaluación cada instrumento de evaluación tiene sus instrucciones en un manual entonces debemos eh, estudiar muy bien estas instrucciones entenderlas y, además, eh, saber transmitirlas a la persona que vamos a evaluar. O sea, transmitirlas de una forma muy clara y que la persona no tenga dudas de lo que tiene que hacer, de las tareas que tiene que hacer. Es decir, hacerlo de una manera muy despacio, sin prisas y enfatizando siempre la tarea que debe realizar el sujeto. En referencia a, a esta... A esta esta indicación que, que acabo de hacer que es seguir claramente las instrucciones del manual también hay que tener en cuenta que nos podemos encontrar en situaciones en las que vamos a aplicar eh, la prueba a personas con deficiencia física deficiencias mentales o personas también que pueden pertenecer a una cultura diferente a la nuestra entonces en estos casos tenemos que ser un poco flexibles y un, eh, un poco analizar la situación y tratar de adaptar las instrucciones de la prueba a la situación real que, que nos estamos encontrando. Ahora paso al séptimo punto que se refiere a la corrección de las pruebas. Es importante eh, corregir la prueba siguiendo las indicaciones del manual porque así podremos evitar cometer errores y aquí, bueno, en este sentido eh, tenemos muchos, eh, muchas ventajas actualmente porque podemos corregir muchas pruebas eh, eh, con la ayuda de los ordenadores, lo cual nos ayuda a reducir en gran cantidad este error humano que, que es muy posible porque realmente trabajas con gran cantidad de datos, entonces es muy fácil que te puedas equivocar a la hora de transcribir un resultado. Entonces, eh, este punto hay que, hay que tenerlo claro porque al final será el resultado de toda esta evaluación. Si hacemos todo perfecto, pero eh, la corrección la hacemos mal, pues hemos cometido el error en el último paso. Y ahora voy a pasar al octavo punto, que sería el último punto que voy a comentar, que se refiere a las obligaciones eh, éticas y a, a, a seguir eh, las indicaciones del código deontológico del colegio oficial de psicólogos es decir aquí está un poco relacionado con el punto que comenté anteriormente que se refiere a, a la parte ética a la parte de respeto por la persona a la que estoy evaluando eh, al respeto de su intimidad, de, al respeto de la confidencialidad, de la información que nos está eh, aportando, que, está, que nos está dando esta persona, entonces eh, es importante seguir eh, todo este código deontológico y bueno, por el momento estos serían un poco los criterios que quería comentar para elegir una buena prueba o la mejor prueba de, de evaluación psicológica y en el siguiente vídeo eh, lo que hablaré será sobre los manuales de aplicación de las pruebas de evaluación psicológica es decir eh, un poco qué información encontramos en estos manuales eh, cómo podemos usarlos Cómo sacar el mayor provecho a esta información que nos, eh, que nos facilitan estos manuales Y bueno, por el momento lo dejamos aquí